Vicky Fekini de Brasil, Bienvenidos y bienvenidas a mi canal LGBT Censuradas. Hoy voy a contarles algunas de mis series lesbianas preferidas que si ustedes todavía no han visto, recomiendo mucho que empiecen. Lo mejor es que una de ellas estará en la pantalla pronto. Entonces ya den el like en este video, suscríbete en el canal para no perder las próximas novedades increíbles que están por venir. me gustaría presentar un poco del canal para ustedes. Aquí en Censuradas tenemos videos tres veces en la semana con mucho contenido para lesbianas. Los temas son cultura y viaje LGBT friendly. Estoy segura de que van a gustar. Este año empecé a hacer videos en otros idiomas siempre con subtítulos para que más personas puedan verlos. Si usted no habla español, no precisa se desesperar. Es só activar la agenda aquí en el canto de la tela, ¿está bien? Además, produjo proyectos audiovisuales como la web serie Censuradas Reality Show. Ella es una serie interactiva que simula el primer reality show de lesbianas de América Latina. Y lo mejor de todo es que el público puede participar activamente de la construcción de la historia, interactuando a través de votaciones. En el programa, 10 mujeres desconocidas representadas por actrices de diversas regiones de Brasil tienen que quedarse confinadas en una casa durante dos meses para conseguir el premio de 50 mil reales y un viaje sorpresa con acompañantes. La idea principal es mostrar hasta dónde cada competidora conseguirá ser fiel a sus ideales y mantener su integridad en la búsqueda de su objetivo. Voy a dejar el link en la descripción para que asistan a la primera temporada completa gratuitamente. Está subtitulada en portugués, español e inglés. Espero que la disfruten. Sugerencias de hoy. Mi serie lesbiana preferida es The L. World. Me encanta muchísimo. The L. World es una serie dramática de Estados Unidos que acompaña la vida de un grupo de amigas de Los Ángeles, California. Ella tuvo seis temporadas entre 2004 y 2009 y, para felicidad en general, está volviendo después de 15 años con una nueva temporada en Showtime. Entre septiembre y noviembre de este año de 2019, ustedes ya van a poder conferir. Ustedes no tienen noción de cómo amé esta noticia. Y además de los personajes que ya conocemos y adoramos, la serie traerá también una nueva generación de personajes LGBT. Una curiosidad es que Dale Wood hizo tanto éxito que dio origen a una serie derivada titulada The Real Elwood. Que es un reality lesbiano de tres temporadas. A propósito, yo he creado un quiz para que descubra quién de del world usted sería. El link estará en el card y en la descripción del video. quiero hablar un poquito de Yumi Her, una serie de televisión que gira en torno de una pareja suburbana que está entrando en una relación a tres. Es una serie que habla de poliamor de una forma muy diferente y que pueden ver por Netflix. Entonces vamos a acompañar los innumerables descubrimientos hechos por la pareja Jack y Emma Trakarski junto con el nuevo miembro de la relación amorosa la joven universitaria Easy Simba Bueno, por hoy voy a quedarme por aquí espero que hayan disfrutado del video si quieres quedarte por dentro de todas las novedades del mundo de las lesbianas, suscríbete en el canal y ponga en tus favoritos para recibir a todos los nuevos videos tres veces por semana, ¿ok? Y me ayuda compartiendo el canal con sus amigos en las redes sociales. Deja un comentario aquí abajo contando cuáles son sus series lesbianas preferidas y de qué ciudad o país me estás viendo. Antes de salir, conozca mi Instagram y suscríbete en mi otro canal apretando aquí. Besos.